Bien. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Saludos a, a Darío, que nunca a llegó el A propósito queso. de que estamos <risas> eh, agosto septiembre, hace precisamente un año, para estas fechas sonaba un escándalo importante en nuestro país, relacionado a la hermana del Procurador de la República, Maybet Rodríguez, y el destacado periodista Marino Zapete, una persona que poco pueden tildar. Cuando hablamos de temas de la índole o del nivel que está acostumbrado Zapete y hacer ataques directos con prueba casi en todos los casos y que alguien hasta el momento pueda decir eh, no, no fue así o someterlo y que haya eh, salido culpable por difamación o por otra cosa, estamos hablando de afectar intereses de gente poderosa y de millones y miles de miles de millones de pesos. Recibimos la información en el día de ayer que, pues nada más y nada menos que la hermana del procurador, Maybet Rodríguez, desiste de bueno. la demanda por difamación contra Marino Zapete. Amado, dijo una frase cuando iniciamos el programa, no es lo mismo adentro que afuera, bueno, eh, lo mismo. cuando nos referimos eh, al a poder. Y quiero recordar algunas de las situaciones que se dieron en este momento y la motivación, eh, las declaraciones de Zapete, en de donde se ve fe. involucrada eh, <risas> o donde la involucraba ella por beneficiarse o a su compañía de beneficiarse de alrededor de mil millones de pesos. Iniciamos con esto que fue más o menos para esta misma fecha, señores, hace un año, el tiempo pasa increíblemente. Y es que debemos de recordar que la hermana del procurador, pues, acusó a Marino Zapete por difamación. Eh, por difamación. En el, 20, el 25 de septiembre, el comunicador Zapete denunció a través de su programa El Jarabe, debemos de recordar también que fue sacado del aire, no sabemos, de manera real, pero lo que sí eh, dijo Zapete en ese momento que fueron por presiones al dueño de, esa, eh, de ese canal de Teleradio América. O sea, inmediatamente se da el hecho, sacan el programa El Jarabe de la empresa. Entonces, en, eh, cuando Marino Zapete eh, la mencionaba, ella de que se había beneficiado a título personal firmando un contrato con el Ministerio de Obras Públicas, entonces dirigido por el candidato presidencial Gonzalo Castillo, que son uno de los tantos escándalos que se ven envueltos alrededor de esta figura, eh, puesta por Danilo Medina para ser el candidato por el PLD. Maivet Rodríguez daba declaraciones en ese momento, sí. muchachos. La imagen número tres que quiero citar, mirenla ahí en pantalla. Esto decía la hermana del procurador para septiembre del 2019. Yo le pregunto a ustedes y a la gente que nos ve, ustedes que son abogados y como ciudadanos, Carolina, que acercar me el monitor, el monitor para a usted yo leer. que lo inculpen, que usted se benefició o que se llevó de manera irregular mediante contratos de mil millones de pesos. Usted sin luego tener, va a sin desistir. Quiero tener familia, empresario, ser empresario. Eh, mira lo que ella decía para esta fecha, septiembre del 2019. La intensa campaña mediática desplegada desde septiembre del 2019 parece haber creado una percepción que desplaza cualquier intención en búsqueda de la verdad y que se haga justicia. Ella decía que era una campaña mediática lo que se estaba haciendo en contra de su persona y que esto no iba a permitir. Eh, que hubiera justicia en torno a su caso o que se le había hecho mucho daño en lo que tiene que ver con su imagen. Entonces vemos, vemos, vamos a la siguiente imagen, que ella cambia de parecer a la fecha luego de que sale del poder tanto su hermano el procurador, sale el presidente Danilo Medina, o sea, gente cercana a los que ellos pertenecen y que se entiende que se han beneficiado con estos contratos estando en el poder y a través de estas denuncias públicas con pruebas que hacía en su momento Marino Zapete, ella desiste y cambia de parecer. Dice lo siguiente a la fecha, en un año cambia. De imponer una demanda a una persona que te está dañando tu imagen, según ella, en ese momento, que decía que la estaban difamando. Pero hoy su fe en Dios le hace cambiar de parecer. ¡Qué extraño! Miren lo que dice Maybet Rodríguez. Hoy día. Hoy día. La decisión la tomo en contra de las recomendaciones de los juristas que le acompañan. Dice ella, consciente de las consecuencias. Dice ella que toma esta decisión en búsqueda de la paz y la fe en Dios. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cuál es la motivación real? Eh, qué bueno que sea una persona muy creyente y que sea una persona de paz. En aquel momento se parece hay, que no. Se han hecho buenos negocios vendiendo el cuerpo de Cristo. Sí. Gracias, amado. Entonces, eh, en aquel momento no era una persona y el comercio así. de la fe ha generado mucho, mucho dinero. Y muchas justificaciones. <risa> eh, eh, con esa fe y esa creencia desistimos o hacemos o creamos una pantalla para tomar unas u otras acciones. Desistir en este momento, donde sale del gobierno, donde sale un procurador, que sí. bien eh, no está él de manera directa, pero estamos hablando de la hermana. De un procurador que ejercieron presión contra un periodista que hasta en el trabajo privado, que él pertenece a una empresa privada, hicieron llama, llamadas y quisieron presionar para que sacaran a Zapete de esa empresa donde él ofrece servicios como profesional, pero ahí no lo lograron como lo, quise, como lo lograron en teleradio América. Ante todo esto, vemos cómo se van debilitando. Todos los eh, creadores de artimañas y que se han beneficiado del poder en nuestro país Nada es para siempre Y qué bueno ver, qué bueno ver que esta dama, esta señora Ha entendido que al parecer no será tan beneficiada de la justicia que tenemos La justicia ella que ella tenemos hace, en nuestro país ¿Ella toma esa decisión aquí estando en el país o desde París? Sería bueno saber, creo que ella está en el país, porque no, he estado leyendo todas las informaciones, pero sé lo que quieres eh, plasmar con tu interrogante. Entonces, ante todo esto, cierro diciendo y recordando este comentario, señores, hacer periodismo honesto, transparente, donde se te ataque, donde se te persiga, donde pierdas los espacios en, lo cu en los cuales puedes hacer tu trabajo. No todo el mundo eh, se pone esos pantalones porque se pierde y se pierde mucho. Hablar de periodistas como Edith Febles que fueron sacados de los programas Hablar de Ricardo Nieves que fueron sacados de las empresas en las que trabajaban Hablar de Altagracia Salazar, hablar de Marino Zapete, O sea, son gente que han mantenido posiciones muy firmes enfrentando al gobierno Ay, Y han bueno, pagado el precio, pero lo han sacado del hay, hay gente que no ejecuta, por ejemplo, es el caso de, de, de una acusación que hizo de manera alegre Altagracia Salazar de uno de los miembros del show de mediodía Y no se disculpó No se disculpó Y lo que salió fue que era mentira lo que estaba diciendo Y hay gente pasa que hay gente que no ejecuta Por ejemplo, hubiese sido yo y estuviéramos echando el pleito En el caso de, de esa acusación que ella le hizo De unos ciento y pico millones de pesos Solamente en, en Publicidad eh, No, no, solamente en, en impuestos ah, okay. Cierro diciendo esto Eh este mensaje, esta frase muchachos, la última que la decía Marino para el 30 de septiembre del 2019 Sobre la salida de Teleradio América Prefiero morir de pie que vivir de rodillas No todo el mundo tiene el valor de perder Y de perder mucho porque estamos hablando de tu profesión En defensa y con el interés de la verdad Qué bueno Un gobierno que dice ser democrático y, y que ha no ha perseguido a el, nadie. El saltar no de ha los medios nadie. a tantas personas, eh, hay cuestionado. Eso tiempo, es parte de las cuestiones que vamos a tener a futuro. El tiempo saca la verdad a la luz. Y hoy esta señora tiene que desistir de esa demanda por difamación, porque sabe que estar en el poder es muy bueno demandar y ejercer presión. Ahora estando fuera, y como aparentemente vienen las cosas. El horno no está para galletitas. Creo que fue lo más conveniente que sacara bueno, eso de, gracias, de la justicia. Gracias, Carolina. Eh, Yerjan, sí, vamos a los, La justicia no se puede parar porque ella parar, necesita de una demanda. Eso tiene que seguir. Sí. Eso no, es... pero la injuria y la difamación es, ah, es sí, de acción privada. Esa es la acción. va esa. a querer que le, de, que le, que le, que le permitan claro. establecer que él en ningún Tenía momento la verdad. ha cometido injuria, claro. ha cometido difamación. Y esto, aunque ella trata con esto, no es, importa, de, es que, de suavizarle es la vida. Porque la acción, la acción penal en este caso es de la del, de la, del, del querellante. Sí, y él decide sí, cuándo terminarla. Zapete sí. no puede continuar no, con el proceso. No, pero el Ministerio oye, Público claro, está acompañándolo. Es que no, es que el Ministerio oye, Público. Óyeme, el desentimiento pero... de este proceso se es va a reproducir en la investigación no, directa pero esperes, a ella tiene no, se que seguir, espere, espere, espere, ella espere, espere, espere. no va a estar pero la van a traer pero espere, de nuevo pero espere, espere, espere. Vamos a ver. hay tres tipos espere de acciones en man. materia penal, sí, acción man. penal exclusivamente, acción penal que es del sí. ministerio público, acción pública, instancia Ancia privada que sí. es del ministerio público cuando la instancia privada es decir cuando la víctima sí. la pone a cargo del ministerio sí. público y acción privada exclusivamente y tengo entendido si no sí, estoy no, no equivocado, es así va muy bien no lo no, tengo <risa> <risa> profesor. <risa> ¿Y va y muy bien, la idea. Es va Pero bien? vamos es que a ver porque señores. es muy importante es que la situación Oye, la no, clase. esto es muy Oye. serio chamo. la situación jurídica que está planteando 6 de la tarde, 6 de la tarde. <risa> Universidad UAS Santo, Fran, San Francisco, en un en uno de sus, de sus tantos. Eh, eh, de sus Amado de tu tiempo, te sí. vas a tomar aunque sea dos minutos, sí, te ah, pido sí. para que entonces. entonces, entonces dos, dos minutos en la, mío. Entonces, la acción privada, la acción privada que es exclusiva de la, de, de la, del creyente, sí, sí. Eh, puede decidir, decidir de ello sí, en cualquier sí, momento. Claro. Lo que Marino puede hacer es demandarla por la vía civil en daño. En daño y permiso. Claro. Eso Sí. sí. Y, él lo hará, y ¿no? el Ministerio Público, en función de la de la de la de la denuncia de Marino Zapete, continuar ah, claro, la acción claro, en claro. contra eso de Mayer, que es lo que debe por hacer por el claro. tema de corrupción por es, lo cual él estaba. No ese sigue. Ese sigue. Ahí, no. no, ese sigue. Eh. No, ese sigue. Eh. Ella lo que está buscando ablandar un poquito, Ay, pero yo, no va a pasar. Bueno, dice el sacó número que te Palabras, Palabra, No, no, pero va bien. También que iba.